La cocina suele ser una de las partes que más identidad le entrega a una casa o un apartamento. Tanto las personas que gustan de cocinar en casa, como aquellos que comen fuera de sus hogares, saben que la cocina es una de las mejores partes del hogar para pasar el tiempo en familia. Una de las tendencias que más se ve en el mercado inmobiliario son las cocinas integrales. Por eso, nuestra compañía ofrece a sus clientes una manera nueva de aprovechar al máximo los espacios y sobre todo, ideamos diseños modernos con los mejores acabados, lo que permite aumentar el valor nominal de su vivienda. El fundamento de una cocina integral es mantener todo organizado y optimizar los espacios, por lo que a través de nuestros diseños Logramos integrar los elementos que son característicos de una cocina como son el horno, la estufa y el almacenamiento dentro de los mismos muebles, generando una continuidad de materiales y diseño. Todo esto además se permite almacenar los utensilios en cajoneras y estantes en muebles adheridos a la pared logrando un completo control de todo el espacio donde el usuario puede moverse con libertad entre los electrodomésticos y ahorrar tiempo al cocinar los alimentos. Como la clave para presentar una buena cocina integral reside en el amueblamiento, a través de nuestros procesos de desarrollo el propietario de una vivienda obtiene una buena decisión para tener un área de la cocina de forma ordenada y funcional. La incorporación de muebles ergonómicos en la cocina marca la diferencia, ya que dan un carácter de mayor funcionalidad y personalidad en el ambiente familiar. Nuestros diseños permiten además que dentro de las cocinas se integre la zona del comedor, como puede ser una mesa o un desayunador, en un distinto nivel de altura que el resto de la encimera. Dependiendo del tamaño del área que se dispone para el diseño de una cocina integral, es posible incorporar dentro de los diseños una mesa en el centro sin que este sitio haya sido escogido para establecer una isla. Durante el proceso de diseño, se establecen parámetros como usar los mismos materiales y colores para toda la cocina, lo que claramente logra proporcionar un orden visual, estético y una manera sencilla de mantener el orden y la limpieza. La idea es presentarle al usuario la posibilidad de que tenga personalidad, por lo que puede elegir entre diferentes estilos para decorar una cocina. Desde estilos ultramodernos, en donde priman los muebles y detalles minimalistas, durante el proceso de instrucción de una cocina integral, debemos tener en cuenta aspectos como el espacio disponible, estilo de decoración, estilo de vida, tamaño de la familia y el presupuesto disponible, entre otros.